Hey, bienvenidos a clase mes. Yo soy Messi. Esta es una mascarilla de arcilla y luego una mascarilla hidratante, iluminadora, neutro todos los productos que voy a ir usando se los dejo también en la descripción del video debajo. Estoy aplicando la base de un lado con brochita, del otro lado con esponjita. El lado de la esponja se ve... Bueno, ya lo verán, horrible en comparación con la brochita. Siempre he dicho que esta base en específico me gusta mucho más cómo queda con esta brocha específica. Momento Messi Del lado que me apliqué con esponjita me tuve hasta que poner el doble de base Como verán porque quedó horrible, quedaba como en parches como pueden ver Y bueno más adelante ya verán que me pasé la brochita porque no pude más, no aguanté más verme ese lado tan feo Para sellarme este concealer que me acabo de poner, voy a probar a ver cómo se ve usando el MAC Studio Fix, polvo compacto en el color NW30. No me gustó para nada porque no me iluminó esa área, en realidad veo que se ve hasta más oscura y extremadamente rosada. No sé por qué la chica de MAC me vendió ese color de polvo. Ella claro está, me estaba ofreciendo un polvo más oscurito. Yo le dije, no es para la cara normal, sino yo quiero un polvo bien clarito porque tengo muchos polvos muy oscuros en casa y necesito uno bien clarito para fijarme el concealer. Y porque quería probar cómo se ve con polvo compacto. Con polvo suelto como que nunca he estado 100% conforme con ninguno. Los pocos que he probado, claro, me faltan muchos por probar. Y... Ya ven, este no me gustó, simplemente mi actual favorito es el de Maybelline Fit Me. Y como habrán visto justo ahora, me acabo de poner una tonelada de contorno <ríe> para variar. Usualmente no uso mucho contorno, últimamente estoy experimentando más con contornos y para este video quise probar mucho, mucho, mucho. No estoy segura de... Si me gusta, creo que me pasé, creo que se me fue la mano. Aquí me estoy poniendo incluso contorno en polvo encima del contorno en crema para fijarlo. Y bueno, iluminador en las áreas donde a mí me gusta ponérmelo, donde creo que me queda bien a mí. Y para este look, que es un poquito, casi hasta de fantasía, yo diría. Me estoy poniendo iluminador también debajo de los ojos. vamos a hacer algo un poquito loco ese es un pigmento suelto que tiene algo de brillo lo cual ya he dicho un par de veces que no es muy bueno aplicárselo aquí en la cuenca sombras con brillo pero es algo que yo hago una y otra vez aunque diga que no es lo mejor <ríe> Y lo que estoy haciendo con esta sombra es subirla en las esquinas externas. Normalmente las bajo. Y quise probar porque veo que muchas chicas en YouTube se lo aplican así hacia arriba. De hecho vi ayer un video en el que la chica explicaba que para párpados caídos, como los tengo yo, es mejor ponerse la sombra así hacia arriba. Y pues quise probar hoy otra vez, pero no, no me gusta. De todas maneras ya este look se va a quedar así. Ese look va a ser así. Tiene un efecto levantador, como pueden ver. Tiene un efecto de, de levantar así la cara, lo cual puede que le quede muy bien a algunas personas. Yo siento que no es para mí. Me gusta mucho cuando me pongo la sombra redondita hacia abajo, pero bueno, hay que probar. En este punto noté que el look me parecía como de modelo de pasarela, así como de, de show, de fashion y me gustó desde el punto de vista artístico, pero como que no es un look así para usar, para salir a la calle o algo así. Me estoy poniendo un delineador color piel porque abajo, como recuerda, me puse iluminador y quise dejarlo totalmente así iluminado. Pero ahora comencé a hacer otras cositas para hacer que este look sea menos de pasarela y más usable. Me puse una sombra de transición rosada, rosada, marroncita, clara, arriba. Y luego me pondré un poquito de color abajo para hacer este look un poquito más realista más usable. Por favor suscríbete a Clases Channel, regálame un like si te gustó el video y si no un dislike. Y espero verte en el próximo video. Chao.